amigos del pescador, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien esta jornada. Bueno, en esta oportunidad lo que vamos a mostrar más o menos es un paneo general de accesorios de mar. Ahora que se arranca la temporada, eh, le vamos a mostrar cosas básicas que se utilizan para la pesca de mar. También aprovechando y mostrando el nuevo modelito de la marca Payo, que es el Angler, que viene con diseño de peces de mar. Eh, aprovechando esta jornada que, que es exclusivamente para la pesca de mar. Bueno, como verán, acá tenemos bobinas de nylon, diferentes marcas, eh, diferentes medidas, colores. Eh, calidades eh, algunos anzuelitos que son clásicos de variedad de mar los corbineros, los eh, con anzuelos de pata más larga con traba siempre con traba para que quede mejor sujeta a la carnada algunas niñitas con bike clip es un sistema que se usa mucho en la pesca de, de mar de costa algunas plomadas, plomadas de tipo satélite plomadas con destrabe eh, algunas salidas trasfiladas para aquellos que usan nylon fino y necesitan sí o sí poner una salida para el, para el casting Hilo para atar carnada, que es, una, es un elemento básico en la pesca de mar, más que nada para tener la, la carnada bien sujeta. Algunas carnadas, por ejemplo, de la marca Gran Pique, anchoa, Magrú, son eh, carnadas básicas que se utilizan en la pesca de mar. Y bueno, acá también como verán, hay un modelo que nosotros absorbe mucho para la pesca de mar, que es el cajón de, de, de, de, de rígido, eh, que se utiliza para tanto para como asiento como para guardar las cosas tiene una amplia capacidad tiene gaveteros dentro como verán para poner accesorios divisiones y después hasta sirve para llevar el pescado una vez eh, terminada la jornada el pescado, los riles para el mar se utilizan muchos riles grandes por el tema de espacio está buenísimo así que bueno, nada, tiene nuestros datos ahí al pie de la pantalla cualquier cosa nos escriben, nos consultan por cualquiera de estos accesorios o por cualquier otro accesorio que necesiten para la pesca de mar y bueno nos estaremos asesinando una